Hola a todos, yo soy Bustanario y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust. Hoy os traigo 5 raideos en uno, pero antes me gustaría agradecer a Daniel ProGamer y a Manuel GTA, ya os tenéis ahí en pantalla. Muchas gracias por el comentario, por apoyar el vídeo y por pasaros. Y lo he dicho, en estos 5 estos raideos eh, básicamente serán pequeños, como ya os estáis viendo, son casas diferentes, pero tienen una cosa en común y es que todos son raideos de final de Wipe, ¿vale? Así que espero que os guste, dejad vuestro like, suscribiros, comentar. otro de vídeo! Bueno chavales, vamos a, a por otro raideo, Llevo... Llevaremos unos 15 pepos encima. Y... Voy a ir a una casa que está en el hielo. Bueno, está por aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. Y que en teoría es todo de piedra, así que vamos a verlo. ¿Esto qué es? Oh, ¿Una casa de spawner? Oh, 700 eh, ojo ¡Uy! Uh, uh, ¿Esta? Esta parece fácil, ¿eh? Esta tendrá poquísimo, tío. Esta no tiene nada. ¿Qué hacemos? ¿Le damos? como aperitivo, ¿qué? Eh? ¿Es lo que viene la otra? ¡Ole! Amazing Raptor. ¿Qué pasa, tío? Uh, y ya como empieza esto me gusta. Muérete, por favor, gracias. Uh, camarón, eh. Camarón de la isla. Bueno, no está mal. Bueno. Mira, tiene piedra bastante. Me gusta. Me gusta la piedra. Hago más, mi pana te queda. <risa> Hola, te quedas sin casa, bro. Venga. Vamos a por nuestro objetivo. Tente en pie, ¿no? Para empezar. Vale, estamos llegando chavales y tiene que haber una casa a la izquierda o oh, ahí está sigue aquí sigue aquí sigue vivo el panita ahora tenemos raído, chavales vamos a por este panita ahí lo he visto vale yo he visto mucha puerta aquí con lo cual lo más seguro es que es que no sé si tirar al medio tirar al centro no sí yo tiraría al centro y a chuparla ¿Qué coño es esto? ¿Esto es una casa? ¿Es un baiteo esta casa? No, porque tiene armario. Imposible. Algo tiene que tener, ¿eh? Bueno. Como no tengo nada mejor que hacer. Y no encontrar otra casa que petar. Esperamos esto también. Seguramente. ¡Lol! ¡Que esto es un taller! ¿Y dónde vive el primo este entonces? Un momento, ¿y el armario? ¿Esto va sin armario? Ah, el armario estará ahí Una torreta apagada ¿Cuántas torretas más tenías? El armario con un huevo de piedra que no me cabe y no tiene los módulos aquí, okay. aquí no tiene nada ooooh uh. ¡jojojo! pues si tienes las de high tier el cabrón Vale, eh, me encontrado otra casa. Estaba yendo de camino a la mía. ¿Esto qué? ¿Hemos reído allá? ¿No qué va? Vale, casa maja, pequeñita. Uh, Hay algo que me quepa aquí. Uh, las pipes sí. Oh, de la gasolina. Ah, esta está abierta ya. Esta ya la habremos, la habremos reventado. Lo que pasa es que como aguanta, ¿no? Hola. qué has dejado abierta la casa? ¿Por qué te ibas? ¿En serio? ¿No serás tú, Jimmy? Bingo? Ah, no. Biostera. Coño. Coño. Pero digo yo, si tienes tanto de valor... ¿Por qué está mierda tu casa, tío? ¿eh? O sea, que no se ha preocupado, mirador y no se ha preocupado... Ni un en... protegerse, si es que le iba a quemar igual. Ball. Pues nada, topa a mí A ver, también normal porque es el último día de wipe O sea, entrega se wipe a hoy, ¿no? Pero Así que nada, chavales, al final nos hemos llevado todo esto, ¿vale? 400 de alta calidad Buah, Es que 246 de piedra 825 pipes eh, Las dos torretas El locker, el carbón, las tarjetas un poco de sulfur, Pff, ha sido una locura tío, Ha sido una locura, eh. Y nada, yo creo que prácticamente hemos limpiado el cero, espero que si os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribíos, nos vemos en el siguiente, adiós.